Buenas tardes, soy Manuel Curto Gracia, propietario del criadero de perros de presa canario Iremo Curto, Kennels, Tenerife, España. Bueno, eh, esta tarde quiero hablarles algo que me quedó pendiente, que dije que iba a tocar el tema. Eh, Verdugo, campeón de monográfica, padre Mencei, displásico. Menza y lo mismo, y yo escribí en aquellas fechas cuando lo hicieron campeón de monográfica eh, en la prensa, la crónica, y entonces <coughs> dije que el perro estaba displásico y que eso era eh, un error que tenían que exigir los certificados de libre displasia de cadera porque de lo contrario no íbamos a acabar nunca con el problema de las displasias de cadera o sea, para que vean que esto de la displasia de cadera que estoy tocando ahora eh, parece que es una cosa de, de estas últimas fechas, pero no, esto viene muy de atrás eh, y entonces <coughs> salió la crónica publicada y por la noche... No digo el mismo día, no sé, al cabo de unos días. O... Me suena el teléfono y entonces no había móviles. Cogí el teléfono y era la novia de Juan Antonio eh, Figueroa Callado. Yo la conocía de vista. Es una joven peninsular de muy buen ver, de muy buen aspecto, muy agradable. Pero yo no había hablado con ella, la veía como... Una chica muy dinámica, muy public relations, ¿no? Eh, la había visto yo en la monográfica, entre el público. Y bueno, eran eh, los del club, eran los que estaban en torno a aquello y eran los que manejaban todo el cotarro y Figueroa estaba metido en eso. no bien Entonces, me llama por teléfono ella, no sé cómo se llamaba, ni me acuerdo, no sé si llegué a saber el nombre de ella, eh, para decirme, bueno, para llamarme la atención con una autoridad y que públicamente dijera por escrito en la prensa que pedir disculpas por eso, ¿no? de haber publicado el, el que era un perro displásico y le habían dado el primer premio. Entonces a mí se me ocurrió decirle, mira, vamos a hacer una cosa. Porque me estuvo ahí, bueno, dando la matraca por teléfono de una forma, insistiendo y como si ella fuera alguien realmente importante. Y no me llamó Juan Antonio Figueroa Bacallado, que era el dueño del perro, ella a fin de cuentas, pues bueno, vivía con él eh, y al cabo de unos años dejó de vivir con él, por supuesto. Pero en aquellas fechas ella estaba muy puesta en el papel de, de, de las exposiciones y de tal, ¿no? Entonces yo le dije que podíamos hacer una cosa. Que me demostraran a mí, ¿no? o que demostraran públicamente... <coughs> que me lo demostraran a mí con el certificado de libre display de cadera, que el perro estaba bien. Si a mí me traían el certificado de libre display de cadera, porque eso no era tan complicado, era coger el perro, llevárselo a Miguel Ángel Morales Bello, que es donde yo los radrefiaba, y si estaba libre de display de cadera. Pues perfecto. No había más que presentarlo a Avepa, que eso lo hacía el veterinario, porque no lo podía mandar el propietario del perro. Sino Miguel Ángel Morales Bello le hacía el perro. Entonces lo mandaba a Avepa. Y luego al cabo de X tiempo, un mes, un mes y medio, lo que quiera que fuera, recibirían el resultado. El diagnóstico con el certificado, si era grado A, grado B, grado C, eh, moderada o grave. Nada más. Digo, ustedes hagan eso. Y yo con eso, si el perro está bien, yo públicamente voy a pedir disculpas. No les quepa la menor duda. Ahora, preséntenme el certificado de libre y cadera. <coughs> No que el veterinario les haga un recibo que diga libre de displasia de cadera, aunque esté bien, o más o menos bien. Porque yo al principio, cuando empecé a radiografiar, las primeras radiografías las hice con Alfredo Pérez Rivero, hace muchos años de eso. Fue el Aruba y la Nisa, hermanos de Camada, Leonardo los dos. Y hubo que esperar a que viniera Alejandro Tarragó de Barcelona, experto veterinario. Hubo que esperar a que viniera porque venía aquí a hacer un par de intervenciones quirúrgicas con perros. Eh, iban a asistir a las intervenciones, Miguel Ángel Morales Bello, eh, Alejandro Bañares, eh, Alfredo, por supuesto, y no recuerdo quién más porque era una verdadera autoridad, Alejandro Tarragó. Entonces estas personas pues, estaban por debajo del nivel de Alejandro Tarragó, entonces Alejandro Tarragó lo traían aquí y les enseñaba, o sea, ellos iban a aprender con Alejandro Tarragó. Entonces tuve que esperar a que viniera Alejandro Tarragó, porque Alfredo P. Rivero no tenía práctica en lo de las grafías y no fue capaz de diagnosticar, de darme un diagnóstico. Y yo en aquella época no conocía, no tenía ni idea. Entonces hubo que esperar cuando vino Alejandro Tarragó, me llamó Alfredo Pérez Rivero, fui allí y entonces me dijo, mira, están ligera displasia los dos. Pues ya está. Luego empecé a redrafiar también con José Juan Clavijo. Tampoco estaba puesto en el tema, pero algo más. No se estilaba entonces lo de la heredofía de Pepe, no sé si existía la asociación eh, ABEPA, probablemente no, estoy hablando de hace 40 años. Entonces, luego con Miguel Ángel Morales Bello, al cabo un tiempo, y luego seguí con Miguel Ángel Morales Bello. ¿Qué me hacía Miguel Ángel Morales Bello? Un certificado, él, con el diagnóstico, que estaba apto, todavía conservo alguno, y llegado un momento le dije, no, no, no, Miguel Ángel, yo lo que quiero es que eso me lo certifiquen. Pero una asociación, que yo ya tenía conocimiento, que había una asociación llamada ABEPA. Entonces eh, me dijo, hombre, pero eh, yo digo, no, no, porque esto se presta que el mismo veterinario que hace la radiografía yo soy cliente y entonces no me gusta. Yo quiero un certificado oficial. Bueno, bueno, pues nada, pues lo vamos a hacer con ABEPA, pues venga, pues con Avepa. Y a partir de entonces se hizo siempre con ABEPA. Hasta hace poco, que es, no sé si un año o dos años, que nos enteramos que había otra asociación que cobraba un poco menos, según nos dijo Ana Morales, la hija de Miguel Ángel Morales Bello, y empezamos para ahorrarnos un poquito de dinero en, en lo del certificado, ¿no? Entonces, claro, yo lo que le dije a esta joven, la novia de, de Juan Antonio Figueroa Bacallado, es que tenía que ser un certificado oficial, no que el veterinario pusiera lo que me hacía Miguel Ángel. ¿no? Porque yo no estaba conforme. Yo empecé a darme cuenta de lo, cómo era el ángulo. Además, Miguel Ángel en las primeras fechas tampoco lo hacía con el ángulo de Norberg lo hacía a ojo de buen cubero, luego ya sí, pidió el ángulo de Norbert, ya lo hacía correctamente con el ángulo de Norbert. Y ahí es donde yo aprendí. Yo me fijaba, yo le preguntaba al veterinario, y entonces fui aprendiendo y ahora no tengo más que ver, hombre, no digo yo que vea tanto como un veterinario experto en radiografías de cadera, pero sí, no ando muy desencaminado, no me he equivocado ni una sola vez desde que empecé ya, eh, yo veo... Bien, pues todavía estoy esperando el certificado de la radiografía de cadera del perro verdugo y del mencey lo mismo, que fue campeón después también de monográfica. Como dije que quería hacer un vídeo para plantear esto, eh, de lo que a mí se me reclamó, llamándome por teléfono, de, con cierta autoritarismo con una cosa un talante ¿no? fuera de lugar y yo lo, lo que les puse era algo muy razonado ¿eh? que me presentara yo no me puse violento ni muchísimo menos yo lo que le planteé es que presénteme el certificado de libre de cadera y yo públicamente bien pues esto mismo es lo que tienen que hacer los criadores Vuelvo a insistir en el tema, eh, los criadores en Canarias y fuera de Canarias, eh, no escurrir el bulto, decir mis perros están bien, mis perros están radiografiados, pueden estar radiografiados o no estar bien, eh, la única garantía es la absoluta garantía, ¿no? Es el certificado oficial. Porque ese certificado es de una asociación veterinaria. Y la radiografía no la ve solamente un veterinario. Según a mí se me informó en su momento, en ABEPA la veían tres veterinarios distintos. ABEPA con sede en Barcelona, no en Canarias. Con sede en Barcelona. Y me parece, me parece, que uno de los veterinarios, no sé si los tres, pero uno de los veterinarios es catedrático. Pues eso a mí me inspira confianza. Hace años, una amiga de mi esposa Valeria riquini Furter, la madre Manuel Curto Jr. y de Valeria Curto una amiga eh, quería comprar un bullmastiff, porque dice que los perros de presa no era lo suyo, que tenía ilusión en tener un buen, un buen bullmastiff. Y entonces, bueno, pues Valeria estuvo eh, indagando en las revistas y tal y cual, eh, y le quería hacer este favor, ¿no?, de gestionárselo ella y tal. Y llamó a Barcelona a un criador de bullmastiff. Entonces le preguntó si sus si él criaba con perros radrefiados, le dijo que no. Eh, pero se lo dijo un poco de mala manera, ¿no? Con un, un tono un poco desagradable. Pues vamos a ver, eh, eso es lo que rige en todo, en todo el mundo civilizado. Uno va a la Alemania y esto, Holanda, eh, si uno pide, los, si están libres de de cadera, no se ofenden en el mundo del pastor alemán, del rottweiler, del dogo alemán, del doberman, pues eso está perfectamente asumido, o sea que eso lo tienen muy en cuenta. Eh, y el criador que cría con perros que no los tiene adreciado, pues ya me contarán en esos países. Bueno, pues en España todavía estamos en pañales. Los buenos criadores, sí. El pastor alemán parece ser que es obligatorio, eh, para poder tramitar los pedigrís a través de, de la asociación del club del pastor alemán, vale, y, el, y el, la primera escuela también, me parece que van por ahí. Yo ya no creo, hace años que no crío pastores alemanes, pero me parece que van por ahí. Pero de resto todo el mundo va a escapar, cómo pueden. Entonces, claro, eh, yo sigo insistiendo. A las lo digo por bien de la raza, y la mejor forma es que los criadores mmm, practiquen, que radiografíen sus perros, que pidan el certificado, porque si van a vender los perros, claro, alguno me... Hemos hablado ya, yo he hablado con muchísima gente sobre este tema, ¿no? Eh, bueno, pero es que yo no, no, no me dedico, yo no vendo, yo tal, no sé quiénes cuánto. bueno, pero vamos a ver. ¿A ti te interesa el perro de presa canario como raza? ¿Tú formas parte de un club? ¿Y si no formas parte de un club y tú te preocupas por el perro de presa canario como raza tal? Pues hombre, es una forma de contribuir a su mejora. Y si forma parte del club de perros de presa canaria de Gran Canaria o de aquí, pues es lo mismo. Cualquiera. Tienen que redrefiar sus perros y si no que se quiten de en medio. Es un determinado. No pueden estar vendiendo, no, es que yo los vendo en 600 euros. ¿Y qué? ¿Y qué? Si a usted le, a usted le tiene que preocupar la raza. Si no, ¿para qué habla? Porque hablar es, no cuesta dinero. Pero criar hay que seguir. Hay que seguir una norma. ¿eh? Que no tienen por qué coger una pistola y ponértela en la cabeza para que vayas a rodar a, fiar a tus perros. No. Tiene que salir de tu voluntad. Y si no tienes conciencia de que, de que hay que hacer las cosas bien, pues no se harán bien. Y eso tiene que partir de aquí de Canarias pero que nos estén dando ejemplo algunos criadores americanos, norteamericanos, básicamente, o canadienses, o europeos, de Noruega, de Finlandia, de Suecia, que los hay, minoría, pero los hay. Y cuando a mí me han comprado perros adultos, yo los he vendido con el certificado de libre de displasia de cadera. A Tony, de Noruega, le vendí una perra, con certificado de libre de, de cadera y con test de carácter hecho aquí delante de él y luego le vendí un perro también con el certificado de libre de, de cadera y el que yo vendí, por ejemplo, el a Atause a una familia inglesa en millón y medio de pesetas o sea, en aquella época, 9.000 euros yo se lo vendí con el certificado de libre de, de cadera la boca perfecta Argos, diremacurto, hermano de Atause, se lo vendía a un señor de Estados Unidos, que es cliente nuestro todavía, y muy amigo ahora de la familia de nosotros, se le vendió con certificado de libre display de cadera. La perra que yo le di a Matanza, que comentaba yo en el último vídeo, ¿eh? la cobra creo que se llamaba, o bueno, no sé, no me acuerdo ahora, era una perra leonada espectacular. Tengo fotografías. ¿eh? Pues esa perra, yo no sé, yo se la regalé, pero tenía el certificado de grado A, que yo me quedé con el, con, el, con el certificado. Porque a fin de cuentas yo le regalé la perra, que después dijo que la había perdido y resulta ser que él lo que había hecho era venderla a alguien que se la compró. No sé a quién se la vendió. Eso fue lo que me comentó una persona muy allegada al matanza. Bueno, pues... Una Inés, por ejemplo, la perra que vendimos a Francia a un señor, a un médico de medicina humana se, lo vendimos, se la vendimos por 7.000 euros eh, con el certificado de libre display de secadera y donde quiera que iba con esa perra a competir porque a este señor le gustan, le gustan mucho las exposiciones siempre ganó en clase abierta a hembras ¿Qué más perros? Unos cuantos que nosotros hemos vendido, ya con esa edad, los hemos vendido con el certificado de libre display de cadera. Perla, la que mandamos a, a, a China hace años de eso. También con su certificado de libre display de cadera. Entonces, eh, esa me parece que tiene que ser la política comercial. Y el señor que es socio del club o no es socio del club. Pero acabaríamos con, los, con este problema si las sociedades caninas de cada país tuvieran como norma obligatoria ¿eh? y el club lo exigiera a todos los socios. Entonces habría muchísima más calidad. Y eso redundaría en beneficio de la raza y ganaríamos prestigio. En Canarias, los canarios ganaríamos muchísimo prestigio Y seguirían ese, ese ejemplo Y yo cuando vendo perros y Manuel Hijo Junior ¿eh? Que es el que ahora los comercializa A todo el mundo le dice, y yo se lo he dicho a todo el mundo Antes de criar, si van a criar ¿eh? Radreafín sus perros Y certificado para podérselo demostrar a los clientes que les van a comprar perros luego ustedes pueden pedir el precio que quieran pero ya se justifica ese precio pero ustedes venden perros en 2 o 3 o 4 o 5 mil euros, cachorros y no tienen los pares certificados de libre de cadera eso es una estafa señores del club de Tenerife, señores del club de Gran Canaria del club que sea, o no club eso es una estafa no les quepa la menor duda y yo como privado voy a comprar un cachorro de presa y no me gustaría que me estafaran yo me sentiría mucho más convencido estaría más feliz si me vendieran un perro ¿Eh? por eso que nosotros procuramos hablarle, abrir los ojos de la mente a las personas que, con las que hablamos sobre este particular cuando usted se dirija a quien quiera que sea que vaya a comprar un perro de presa, cachorro o adulto, pida los certificados de libre de displasia de cadera de sus progenitores, de esos padres de los cachorros que ustedes van a comprar. Y eso, con respecto a otras razas, por ejemplo, el mastín español, que crearon el club, que no es obligatorio, recomendaron las radiografías. ¿Pero todos lo redrafían sus perros? Esos, ahora ya en los mastines españoles hay dos líneas totalmente de, diferenciadas. El meo, mas, mastín español oficial, que llaman meo. Y luego eh, los que no tienen papeles y que son los tradicionales, como se los lleva, de trabajo. Vale. Pero deberían tomar conciencia también. Los de los meos paso de ellos, eso ya no es el mastín español, el de verdad esos perros con esos con esos belfos colgando con esos cueros colgando eso ya no vale nada pero nada desde mi punto de vista y los mastines de campo, que se les llama el mastín lobero, el maíz de siempre de toda la vida deberían tomar conciencia los ganaderos que sus perros también no cuesta tanto radiafiarlos, radiografíenlos porque le hacemos un favor a la raza los mastines digo los mastines ingleses los radiografían en Inglaterra habrá alguien que quizá los radiafíen. tampoco los bullmastiff tampoco así estamos y eso es mal asunto. El ejemplo alemán. Yo digo que el ejemplo alemán es el que debemos de seguir. Y yo ahora no puedo asegurar o afirmar si en Alemania los criadores redefían los Rottweilers y los Dogos alemanes, pero me parece que sí. Los buenos criadores todos entran por las grafías Es lo mejor. Es lo mejor. Entonces, los mastines españoles deberían tomar conciencia antes de criar, antes de sacar una camada, en cualquier ganadería de, de lanar, que yo veo ahora últimamente, que nunca lo había visto ahora en Youtube, pero tampoco antes lo sabía, ¿no? Hay vídeos de, de ovejeros, hay un señor jilguero, jilguero, no sé qué, tineo, o algo así. Bueno, pues... Muy interesantes. Los perros loberos He visto fotografías maravillosas, mastines maravillosos. Pero si se les cuando van a, con los que vayan a criar machos o hembras, pues daríamos un salto de calidad gigante. Ya, lo de los mastines, de los meos, esos, yo, me, es que ya no me interesa, yo, hijo de leones. Soy catalán, nacido en Cataluña, me crié en Cataluña, mis hermanos también, pero mi padre era leonés y yo soy, tiendo mucho a conocer todo lo de, de, de Castilla, de León, de Extremadura, eh, pues porque de allí provengo, por parte de mi padre, mi madre aragonesa también, aunque se crió en Barcelona, ¿no? Nosotros somos catalanes de esos de altres catalans, los otros catalanes, ¿no? pero que yo voy también a mis raíces y mis raíces están ahí y ahí mi familia venían también de agricultores y de pastores de ovejas durante siglos entonces eh, siente uno una atracción hacia eso, ¿no? y me da muchísima pena de que se críen mastines sin radiografiar cuando hoy en día que no se radiografiaran cuando no había rayos X, que no se estilaba pero habiendo rayos X, daríamos un salto de gigante. Los mastines españoles y todas las razas. Y a mí me parece que sería lo más conveniente que todos tomáramos conciencia. Machacar y machacar y machacar con lo de las radografías. Que esto se nos meta en la cabeza. Eso se hace con los caballos de hace muchos años. Ya no hay quien compre un caballo adulto que cuesta un dinero... ¿eh? que no te pidan las radiografías de cadera, digo de cade de articulaciones de, os de osteocondrosis claro caballo para el deporte para el campo, para lo que quiera que sea hombre, si vas a comprar un caballo de 2 o 3 mil euros pues no, un potro pero cuando van a gastarse un dinero importante con caballo, exigen las radiografías si no, no lo compran y si están bien, entonces ya sí ya cierran el trato y se quedan con el caballo ese es el ejemplo a seguir. Y eso, pues, no solamente el perro de presa canario. Todas las razas autóctonas españolas, que son unas cuantas. Y eso tenemos que vivir en el siglo XXI, con las técnicas, con todo lo que se practica en los países más avanzados en este campo. En ese aspecto de razas caninas, ¿no? Pues nada, eh... Nunca se me presentó el certificado de Iris plesegadera de verdugo ni de, de ningún perro. Claro, si por hablar yo de estos temas y luego de los test de carácter, el primero que hizo test de carácter en Canarias fui yo, en Canarias, y durante muchos años nadie hacía un test de carácter. Y el primer adiestrador, aparte de un alemán que había, que procedía de de Alemania, por supuesto, claro, que, y de, había sido militar o algo de eso, que su descendencia está en, en, en Gran Canaria. Y yo lo conociste, señores, era adiestador. Pero cuando yo empecé y leyendo cosas sobre adiestramiento y todo eso, empecé a hacer test de carácter en tamaimo y a adiestrar perros en civil, con mis conocimientos que fueron evolucionando cada vez más. Y hasta nuestros días... Mi obsesión ha sido siempre, una obsesión sana, ¿eh? Eh, testar los perros, hacer test de carácter. Un perro que no tiene temperamento, que no tiene firmeza, carácter, que no tiene equilibrio psíquico, que es un perro retraído, eso no vale para nada, ni como perro de presa canario, ni como nada. Y en las otras razas es lo mismo. Eso no vale para nada. Y eso tiene que practicarse con todos los perros, machos y hembras, Test de carácter, señores, aunque ustedes no sean profesionales, pero hay profesionales que pueden hacer el test de carácter. Un perro de ganado majorero, un mastín canario, test de carácter, un perro de presa canario, test de carácter, macho y hembra. Y así sabremos lo que estamos criando. Y entonces podremos nosotros presumir de forma sana ¿eh? de nuestra raza, de nuestras razas que sean un ejemplo a seguir pero no el ejemplo nos dan criadores de Alemania de Holanda de Francia de Australia de Japón y nosotros estamos a la altura del betún pues nada más eh, que nada que no me presentaron el certificado de libre desprese de verdugo y no tuve la oportunidad de disculparme en público pues porque no, no se me presentó eh, nada más, un cordial saludo pongan un perro de presa cadera en sus vidas que se sentirán felices ustedes y sus hijos los que los tengan un cordial saludo